Aquí tu amiga Viviana, colaboradora en Marco de Calderón, Coaching and Consulting. Y en este sencillo pero poderoso video quiero compartir contigo una serie de trucos psicológicos muy prácticos que tú puedes aplicar para atraer y enganchar a tu marido de vuelta. Y no, no se trata de pociones mágicas, ni hechizos, ni nada que se le parezca. Son trucos que he aprendido y quiero compartir contigo. Así pues, ahí te va el primer truco. El número uno se llama emplea tus emociones para atraerlo. Verás, una y otra vez se ha probado que la lógica no tiene nada que ver con el modo en que nosotros, los seres humanos, tomamos nuestras decisiones. De hecho, cada decisión que tomamos lo hacemos invadidos por las emociones, implicaciones sentimentales que tenemos. Así que no, tú no te compras un auto que te gusta o la ropa de otoño solamente para cubrirte. Te compras ese vestido que más te gustó para que luzcas sexy, llamativa y capturar muchas miradas. Y no es ni la tela ni el diseño de la ropa, sino más bien las emociones implicadas que tú vas a sentir las que verdaderamente importan a la hora de tú comprarte ropa. Y esto, así como tú lo ves, lo aplicas para todas las compras, hasta un biberón para tu bebé o un lápiz labial. Así que tu marido toma sus decisiones basadas en el mismo criterio. Él no te va a juzgar por los años que viviste con él o el tiempo que tú invertiste criando a sus hijos, mucho menos por los años de vida del matrimonio. Él te va a valorar por los sentimientos y emociones que siente vinculados a ti. Cuando un hombre pierde a la mujer, lo hace valorar todos los sentimientos invertidos. Cada te amo que un hombre da es como mil dólares que él invirtió en ti. Así que las palabras, la lógica, los argumentos, los reclamos, los reproches, no te van a ayudar para nada. Decía un famoso escritor, es más fácil obtener algo de alguien apelando a su egoísmo que a su generosidad. Y es que de nada vale recordarle todas las infidelidades que soportaste o las veces que lo has perdonado. Pues todo eso simplemente son reproches y argumentos. Si tú en verdad quieres recuperarlo, vas a tener que darle justo lo que él busca, el incentivo emocional. ¿Y qué es el incentivo emocional? Bueno, pues si él, cuando él llega a casa tú eres un manojo de tristeza, automáticamente tú lo estás ahuyentando. Si cada vez que él llega a tu hogar tú eres un río de reclamos, vas a hacer que él salga huyendo. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es que te comuniques con él mediante emociones. Para ello, simplemente piensa en un momento de tu propia felicidad. Imagínate cómo sería para ti un día perfecto, mentaliza cuál sería para ti ese momento de mayor plenitud, de armonía y paz en tu vida. ¿Por qué te doy este consejo? En la psicología hay algo que se llama disonancia cognoscitiva. Que no es otra cosa que un conflicto de emociones y sentimientos. De hecho, este principio psicológico se usa para detectar cuando alguien está mintiendo. Sí, si cuando él llega a tu casa estás pensando que lo vas a perder o que él posiblemente esté con otra mujer, que te engañó con su secretaria o que existe otra mujer en la vida de él, automáticamente estás transmitiendo emociones contradictorias. Estas emociones contradictorias las llamamos di disonancia cognositiva, por ejemplo, en otros videos te he aconsejado que te demuestres y te comportes segura de ti misma y muy cómoda con la idea de que él no sabe lo que siente por ti, pero sin embargo, es verdaderamente difícil para ti tratar de fingir que no te afecta su abandono, pero por dentro estás al borde de las lágrimas. Para evitar esa contradicción de emociones, tú simplemente debes de pensar que él no es una pieza indispensable en tu vida. Debes pensar que su amor es simplemente un plus, que tú eres tan feliz con él como sin él, que su amor no te hace falta y que puedes vivir en gran plenitud aún sin él. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado? En primer lugar, él verá que... No quieres reprocharle nada, verá que no tienes intención de llorar, ni mucho menos verá que tienes ni siquiera intención de reclamarle su abandono. Y eso dará como resultado que él va a bajar las defensas, no se mostrará distante como siempre lo hace, no tratará de aislarte o alejarte de ti. Al contrario, se verá invadido por las emociones que tú estás experimentando. Para ello, un ejemplo. ¿Te ha pasado alguna vez que tú estás triste y de repente una amiga tuya llega con una buena noticia que está a punto de casarte o algo así? Si lo has vivido, también vas a recordar que cuando ella te da la noticia, tu tristeza simplemente desapareció. Te sentiste contagiada por la alegría que tu amiga traía. A eso nosotros le llamamos inteligencia emocional y es la comunicación que los seres humanos mantenemos mediante nuestras emociones. ¿Ya te diste cuenta a dónde quiero ir con todo esto? Sí. Si tú quieres reconquistar a tu esposo, vas a tener que experimentar emociones de alegría, comodidad, confort. Da una sensación de paz y tranquilidad. De tal modo que él también se vea afectado por estas emociones que tú estás sintiendo. Sin los reproches, sin reclamos, sin culpa. Simplemente se trata de usar tus propias emociones para reconquistarlo. Pues, como te dije al inicio de este video, las emociones son el modo en que nosotros tomamos nuestras decisiones. Si tú lo invades con tus emociones y haces que él experimente lo que tú estás experimentando, harás que él se sienta persuadido a volver contigo. Y ¿sabes que Los hombres son adictos a sus emociones, igual o más que nosotras. Cuando sientan que esas emociones afloran cuando están contigo, automáticamente él querrá pasar más tiempo contigo, querrá saber de ti. Así pues, en conclusión, elimina todo el estrés de tu vida, siéntete como una mujer completa, segura de ti mismo, llena de alegría, no te comportes con desesperación, ni siquiera te llenes la cabeza pensando que eres a con otra, por el contrario, gánatelo, con tu actitud y con tu conducta, gánatelo, con el modo de vivir y sentir. Bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video, por favor, compártelo, dale like y lo más importante, suscríbete por favor aquí en un botón en medio de la pantalla. Y si te interesa tener más material y nuevos trucos psicológicos, consejos y recomendaciones, yo te recomiendo entrar al blog recuperaatuhombre.org-blog en el que tú encontrarás un excelente manual dotado de más consejos y poderosos trucos que podrás emplear para enloquecer y atraer a tu hombre de vuelta hacia ti. Visítalo hoy mismo. Esto fue tu amiga Viviana, te mando un beso y muchas, muchas gracias por escuchar.